Vamos a ver en este tutorial cómo guardar en Mendeley las referencias a sitios web para que podamos después citar e incluirlas en la bibliografía de nuestro trabajo. Para ello hemos eh, bueno, pues seleccionado dos sitios web y eh, procedimiento, eh, bueno, vamos a empezar por esta primera, ¿vale? El, el procedimiento sería primero hacer clic aquí en el, el complemento uh, Mendeley Web Importer que hemos instalado eh, eh, directamente en el, en el ordenador. ¿no? Cuando hacemos eh, clip, ahí eh, el Web Importer eh, detecta los eh, metadatos de la página. ¿no? Eh, ahora ya nosotros podemos eh, añadirlo a nuestra biblioteca en Mendeley, eh, incluso podemos eh, seleccionar una carpeta que, que nos interese, por ejemplo, en esta del de TFG y ya pues, podríamos añadirlo y, y guardarlo. Eh, podemos eh, hacer clic para eh, ver cómo guarda este sitio web. Eh, normalmente no lo va a identificar eh, el tipo de referencia como página web, aunque puede ocurrir que nosotros est estemos capturando una página que sea eh, pues, otro tipo de documento, como puede ser un artículo de revista o, o un, otro tipo de documento, y tendríamos que cambiar la, la tipología. ¿no? ¿Vale? Bueno, como podemos ver, eh, en este caso, en, en esta página web, nos ha capturado eh, el título ¿no? eh, y nos ha capturado. Eh, la fecha de consulta a este recurso y la URL. ¿Mm? Eh, es importante que tengáis en cuenta que estos dos elementos son fundamentales en las eh, referencias a uh, uh, sitios web. ¿Mm? ¿Vale? Bueno, entonces, eh, fijaros que yo uh, ya la tengo guardado, la puedo ver ya en mi biblioteca de Mendeley. Aquí va a salir, ¿veis? Bueno, un momentito, vamos, ahora. ¿eh? Aquí ya está guardada, me sale. Y si os fijáis aquí, pues en un momento dado yo podría cambiar la tipología. ¿Mm? Bueno, eh, vamos a suponer eh, que yo estoy eh, formateando este trabajo o, o tesis, o tra trabajo fin de grado, y lo que voy a hacer es, con el plugin de cita, Voy a insertar la, la cita de esa página web que, que yo he eh, guardado previamente. ¿Mm? Vale. Eh, voy a comprobar en qué estilo estoy ahora mismo redactando en el Seville Vancouver autor fecha. Bueno, vamos a suponer que yo aquí, en este lugar donde posiciono el cursor, Voy a utilizar eh, ese, esa página web, pues lo único que tengo que hacer, bueno, como se dice, ¿no? Y ahora simplemente eh, donde he colocado el cursor, selecciono eh, e inserto la cita. Vale. ¿Por qué he hecho esto? Porque quiero que veáis un problema muy recurrente que ocurre cuando guardamos eh, sitios web. En este caso, eh, bueno, me ha introducido la cita... Y realmente eh, cuando no tiene un campo autor, mmm, en la cita lo que me incluye es el título y en este caso me pone ND. ND lo que quiere decir es que no date, es decir, no hay fecha de publicación. Por lo tanto, ¿qué tendría yo que hacer? Lo que tendría que hacer es irme a mi gestor y eh, una vez que yo revise la, en, que, en la página web, de qué año es este documento, este documento electrónico, que en este caso es 2022, pues yo puedo, eh, puedo completar aquí eh, la, la información. Entonces, para ello hago clic en eh, añadir detalles de publicación y yo puedo poner 2022. Y si os fijáis, eh, ay, perdón, es que me he equivocado de, voy a cerrar esto, vale, aquí, eh, esta es la que tengo que corregir, vale, 2022, ya lo tengo aquí, ¿sí? ¿vale? Y eh, fijaros que también eh, aquí en esta página web, al final, encontramos quién ha escrito este documento. ¿sí? Entonces, nosotros podríamos aquí ya directamente, por ejemplo, lo voy a hacer solo con, eh, con con uno de estos autores, ¿eh? Eh, Sherry Day, vale, pues yo podría irme a mi Reference Manager, aquí pongo añadir autor y le pongo Sherry, D. Es decir, si os fijáis, eh, me dice que tengo que ponerlo en, en apellidos autor. O sea, que realmente lo, lo importante es que yo complete los datos de mi referencia. Esto no tengo más remedio porque eh, no siempre eh, los captura eh, correctamente. ¿Mm? Entonces, eh, ahora, si yo me voy a mi, a mi documento, como yo he hecho un cambio en Mendeley, si hago clic aquí en eh, eh, Active From Library, ¿Veis? Al hacer yo el cambio ya me lo ha puesto eh, la fecha y el autor. ¿no? ¿Vale? Sí, es importante analizar la, la información de esa página web eh, que vamos a guardar y mejorar los, los metadatos. ¿no? Porque Mendeley, eh, eso no es un problema de Mendeley, sino de los metadatos de la, de la página. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Tenemos esta otra página del en el National Institute of Diabetes, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es lo mismo. ¿eh? Vamos a suponer que yo quiero guardar esta página, ¿eh? pues simplemente hacemos clic en Wedding Porter y eh, aquí tengo, veis que eh, nosotros podemos hacer cualquier cambio, bien al guardar con el web importer o bien eh, directamente desde el gestor, tanto de la versión web como de la versión aplicación. Aquí tengo además la opción de editar, ¿vale? O sea, que también puedo hacer los cambios a la vez que voy capturando los metadatos. ¿eh? ¿Vale? Entonces, eh, yo puedo ver que aquí me ha puesto tipo de referencia, página web, esto es lo que me ha capturado como, como dato, ¿eh? El, si os fijáis, me ha puesto al lado del título el nombre de la entidad, National Institute, ¿eh? la NIDDK. Vale, Yo puedo ver si eh, hay, hay autores o no hay autores porque no me ha capturado. ¿no? En este caso, eh, parece que no hay autores. Si consideramos o oh, la autoría, está en, la, eh, national, en el National Institute, este, en este instituto, lo que podemos hacer es eh, en autores podemos poner National Institute, ¿vale? Y lo, y lo escribimos todo. ¿eh? Cortamos y pegamos también, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar ahí, ¿vale? Y entonces ahora yo puedo quitar esto de aquí, ¿vale? Y ya compruebo... ¿eh? Por ejemplo, que no está el año, pues como sé que la página, eh, creo que por aquí me viene la fecha, octubre 2020, como aquí 2020 y como veis yo voy ya, eh, lo añado en la misma carpeta, tengo ya el tip verde y lo puedo ya ver en mi biblioteca y ya podría citarlo correctamente en mi, eh, en mi, en mi trabajo. ¿sí? ¿Vale? Vamos a recientemente añadido y ya lo tengo aquí. Como veis, me ha puesto tipología documental web page, ¿OK? O sea, que realmente es importante eh, repasar o, o, o comprobar que realmente eh, esa página web ha sido bien guardada. Como veis, ahora estamos en la versión eh, Reference Manager y ya tenemos aquí los dos documentos que acabamos de guardar eh, recientemente. Bueno, esto, esto es todo. Uh, eh, si tenéis cualquier duda, uh, pues podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios de este tutorial y aprovechamos para enviaros un cordial saludo.